Hola amigos de Youtube soy Frax y les traigo otro episodio perdido de la famosa serie animada Tommy Harry, espero que les guste y que se suscriban. Bueno, empecemos. Los 13 cortometrajes de Tommy Harry formulados por el director checoslovaco Gene son famosos por su mala calidad y naturaleza perturbadora, con efectos de sonido pésimos y animación aún peor, y tener una sensación más realista de la violencia. Algunos especulan que a The Itch no le agradaba el concepto del programa y creaba estos capítulos para que a la gente tampoco le agradara. Lo que mucha gente no sabe es que Deitch firmó originalmente para hacer más de los 13 episodios el público tiene acceso. Desesperado por salir de su contrato, Deitch hizo uno más corto de Tommy Jerry que pocos han visto. El corto se llamaba Tom's Basement, se abrió con Tom en una típica casa de Tommy Harry. Su propietario era el gordo rabioso de otros cortos de Itch. Este parecía aún más enojado que en sus otras apariciones, la primera escena se le ve pisando fuerte la cola de Tom de una manera muy realista y sádica, porque Tom está durmiendo en la puerta del sótano. El dueño le grita a Tom que nunca debe ir al sótano. Tom está claramente aterrorizado y se escapa a otra habitación. Nuestro punto de vista permanece en la sala por la puerta del sótano y vemos Harry salir de una cueva de ratón él se ve realmente grotesco, mucho más diferente al original que en otros cortos de Gates. Pone una mirada diabólica en su rostro y sigue a Tom en la habitación de al lado. Los minutos siguientes son bastante realistas. Tom persigue a Harry por la casa, como lo hace habitualmente, pero cada vez que pasa por la puerta del sótano el dueño le inflige una herida con una vara, hace esto tres veces hasta que Tom termina sangrando en varios lugares y con una pata rota. Después de esto, Tom empieza a rogar literalmente a Harry que no lo moleste más, en realidad no habla, pero él está llorando y hablando entre dientes, y se puede decir lo que está haciendo por su lenguaje corporal. Harry solo se ríe de él y lo empuja de nuevo a la puerta del sótano. El propietario captura a Tom de nuevo y se enfurece. La cámara se acerca en su cara, que cambia de color y distorsiona con lo que le grita a Tom con una voz mucho más fuerte que cualquier otro sonido en la caricatura. No puedo publicar lo que dijo aquí, pero definitivamente es vicioso y furioso. Parece que Jerry ha decidido finalmente apiadarse de Tom, Harry coge un cuchillo que estaba por ahí y apuñala al propietario en la pierna, muy gráficamente. Tom abre la puerta del sótano y lleva el cuerpo del propietario y lo tira por las escaleras. Hay docenas de otros cuerpos allá abajo, en descomposición y con señales de muerte violenta. Tom y Harry se dan la mano y parece que han triunfado sobre el malo del episodio, pero Harry pone una cara deformada y diabólica otra vez y dice a Tom, con una voz fantasmal, en el fondo. No lo crea. Harry mata a Tom a puñaladas, y arroja su cuerpo en la pila. En la última escena se ve a Harry plantando un cartel de se vende en el patio de la casa, con intención de hacerlo todo de nuevo.